Hola, mi nombre es Juan Marulanda y te cuento que el próximo mes de octubre voy a estar con ustedes en Chihuahua, México, compartiendo el módulo número uno y el módulo número 2 del Diplomado Brújula Interior, nivel 1 En el primer módulo vamos a hablar de lo siguiente, un indicador supremamente importante, cómo está nuestro nivel de paz interior, mirando varios factores, uno, el económico, el financiero, dos, nuestras relaciones Tres, adaptación y disfrute del medio ambiente. Y el último es cómo está nuestra salud emocional, física, mental y sobre todo, muy olvidada, la parte espiritual. El módulo 2 vamos a tocar brújula de riqueza. ¿Y qué es brújula de riqueza? Es entender cómo desde nuestra emoción, cómo desde nuestra mente y cómo desde la energía, nosotros podemos atraer dinero de una forma mucho más fluida. Te entregaremos herramientas, vamos a hacer varios ejercicios donde te va a permitir integrar mejor la información. Vas a conocer muchas más personas que están en tu mismo crecimiento espiritual o crecimiento profesional y eso es algo demasiado útil. Luego. Más adelante vamos a hablar de otros módulos, módulos 3 y 4, que es ciencia, la felicidad y fortalezas del carácter. Luego personalidades, sanando mi esencia, energía femenina que tiene que ver con el dinero, energía masculina que tiene que ver con las relaciones, los puentes. Después vamos a trabajar poder de mi luz y mi oscuridad. Y para finalizar el diplomado que va a ser el año entrante, vamos a cerrar con el poder de una vida con propósito. Entonces, espero verte allí. Nos vamos a encontrar en el Club Campestre de Chihuahua este 5 y 6 de octubre del 2018. 拜拜